aquí onda banda frutos que eh, me dirán mis amigos y bueno eh, si no los hago eh, voy a tener que bueno si no los hago sacar el video <risa> espero que les guste el video bueno pues vamos a ello gente la primera partida eh, pues, eh, jugar pero solo armadura de cuero es, no es tan difícil la verdad can also stroke No me salió el... Calajo No, no, Ay, creo que va a tener que hacerlo de nuevo eh, digo Voy a irme al oh, calajo Vení, vení, vení, nomás más, vení, vení Vení, no vení este es el texture pack de Miller si no me equivoco si no me equivoco es el texture este pack de Miller no te, vayos, no te vayas Yo puedo estar Voy a ir por los diamantes. mejor que no da viendo que ahorita no puedo pelear con una armadura buena no, es mejor debe estar cogiendo muchas minerales de acá La foto. <risa> okay, me foto Ok, no me dañado la cama aquí Es que tengo que estar atento porque no suena Solo suena cuando un equipo se muere, se daña eh, no sé cómo se dice Y eh, desaparece o lo que sea Debería proteger con madera pero... Me okay? salió izquierdo aquí Buen día, Ah claro Ok, creo que bueno eh... Ahora sí vamos a seguir con el siguiente reto No, eh. ahora que sí, partida de, de este, cuando voy a comentar, y eh, no sé, antes de ir partida, bueno, anterior partida, no, no sé por qué no más a nada la alerta, la verdad, la alerta de cuando se rompe la cama, se cayó, se cayó, o sea, está destruido, así que, no voy a estar haciendo Patrick. Ah, <risa> no les salgo Bueno, al menos me quité bastante bien. Duane, bro, te falló. No le salió nada del... Gris. Efectivamente cuando intentó hacerlo... Ay, que se me caí. Cuando intentó hacerlo de la falle, No le salió para nada. Ay no, tengo todo un stack completo Tengo un stack completo de puro cierro Se habrá recagado No sé ni cómo me salvé ahí Pero si no me hubiera salvado probablemente No me toque más boludo No lo voy a poder matar Me rompió la cama ya Ya está, boludo. voy a comprarme me voy a irme volando No me equivoco, tengo un tiempo Ay, no Ay, lo tiré a tiempo Faltaba que me rompí la cama en el momento, boludo. Usted que me hace sufrir nada. <tose> que me hace sufrir nada más. Y a otra isla, gente, gente, gente, corre, corre, corre, corre, no corre, ni bloques no sé. Nah. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Ya llevo 22 minutos de grabación. Llevo bastante. Bueno pues... Bueno, no importa. Eh, espero les haya gustado el video. Eh... Bueno, adiós.